Mira, capó, acá, esto tenés perspectiva isométrica, qué significa esto, que no tiene ningún punto de fuga, todas las líneas van para arriba, verdad, todas. acá, acá, acá, todas, o sea, esto no sería una vista humana, esto sería una vista técnica, sería más o menos. Eh, por ejemplo, los humanos representamos la vista como sería, bueno, una perspectiva que tiene un punto de fuga Así como una línea de horizonte El profesor lo más seguro que hizo es que sacó esta foto que tenés acá de internet Y después, en base a esto, hizo esto que está acá Lo que voy a tener que hacer es sumar... Mira, por ejemplo acá te pone dos cosas acá te pone el plano vertical primer plano vertical y acá abajo primer eh, segundo plano horizontal y vos tenés que fijarte acá acá te pone este plano vertical y plano este horizontal Primero medís acá, sumas todas las cotas que, están, que tenemos acá en la, en la zona de la parte, o sea, de acá para abajo, sumas todo esto y te da 6 centímetros o 60 milímetros. Y lo que tienes que hacer, bueno, eh, obviamente estas cotas que están acá las pones bien, como están acá, igualitas, y acá marcas con la regla de 30, a 30 grados, lo que son eh, acá. Este, 60 milímetros Y bueno, acá, este, lo mismo, 60 milímetros Después, este, tenés que sumar estos que están acá que Son 40, 40 y 20 que te da, bueno, 10 centímetros Y los, eh, bueno, 10 centímetros y 10 centímetros Y después, otra vez O sea, 10 centímetros 10 centímetros, 10 centímetros Y otra vez, este, que serían 60 milímetros y 60 milímetros. Cuando tenga eso hecho, el resto es facilísimo. tenés que agarrar lo que viene siendo tu regla de 30 grados y ponerla al contrario de esto, digamos. A ver, déjame buscarla. Ah, no me acuerdo dónde la dejé, acá.